Bueno, me siento un me siento en un video de Cody Jam, boludo. Van con los dos monitores, me gustan. Me gusta que... Bueno, en realidad no, no me gusta. No me gusta que estén desfasados, yo le pondría un libro a este para hacerlo un poco más alto. Eh, tampoco me gusta que haya tanta luz. Tipo, me encandilo. Entre la luz del micrófono, la luz de los dos monitores, la luz de los circulares, la, la luz del mouse, la luz del teclado, la luz del CPU, la luz de la silla, la luz de las latas, la luz del escritorio... ¿Por qué mierda tenés los iconos del escritorio de 4 kilómetros cuadrados cada uno van que esto tenga candado porque acá es donde se guarda los vídeos de Ramon Sikai y después lo veo todo bastante bien, bastante ordenado. Le había puesto, ¿qué le había puesto? Le había puesto un 8, creo que le había puesto un 8. ¿Qué me qué? Perdón, no, ¿qué me qué? Yo vine a juzgar los setups, soy juzgador de setups. No te vengo a decir, eh, está bonito, vengo a criticar. Eh, después el de Noah, el Noah racista. <risa> Nunca fui muy partidario de las notebooks. O netbooks o cosas así, pero, pero bien. Me gusta, me gusta que sea en una mesa porque todo el mundo tiene escritorio. Yo no quiero un escritorio, quiero una mesa. Quiero a, acostarme en la mesa y en un escritorio no puedo porque hay, hay de cajones, hay desnivel, no sé qué mierda. En esa mesa cómo. Sí, me dijo Facu, me gusta es, es el comedor, es la mesa del comedor. dice ¿no a comer? Dices, si bueno y ahora la computadora y la corres a la derecha, a la otra, a la, la mesita de luz. Lo único, Noah, lo único que no me ¿eh? gusta, lo único que no me gusta y te voy a decir, no me gusta, son los cables. Un cable por el medio. Eh, bueno, el de los auriculares es, in es in inminente. Eh, pero bueno, este cable, por favor, me pongo nervioso. Y me gustan lo los papeles. Que si indagas por acá encontrás. Eh, los papeles de adopción. Igual. Bien. Me gustaría saber qué mouse tenés. Me gustaría saber mi mouse. Y el más chiquito. El mapa chiquito eh, me causa gracia los mouse Los mouse chiquitos. Bueno, el de Nico. El de Nico me parece el más profesional. Esto es una oficina. El chabón está en una oficina. Míralo. Míralo, es una oficina, boludo. Me dan miedo los monitores cuadrados. ¿Por qué no van a hacer los de tu cerebro si tienen foto de anime? Porque... Uh. Bueno, el setup de Nico es una oficina El chabón está en una oficina, está laburando el loco Tiene el monitor cuadrado Es como el juego este de que Tenés que estar jugando y pasa tu jefe Y tenés que como dejar de jugar Bueno, el chabón está así Lo que sí no me gusta es que sea rojo, rojo, azul Si tenés algo, todos los periféricos de un color Y tenés uno de otro Eso es un racista La lámpara de Pixar, punto a favor Pongo un... Un 650 Se puede mejorar mi forma de mejorarlo es Mover este monitor un poco más a la izquierda Tipo hasta acá Y mover esta notebook acá ¿Por qué? Si en esta notebook jugás Y en esta vez X Iba a decir X video Y en esta vez lo que vos quieras Vos ves Si en esta vez videos Y en esta jugás ¿Me puedes explicar Cómo jugar? El de Lara había dicho que es una racista Esto de acá Lo que estamos viendo Lo que nuestros ojos están presenciando Es el racismo Simplemente racismo porque esto es de racista Me gusta la lamparita Me gusta el, el, la ranita Me encanta esa rana Me gusta el coso de los auriculares, eh Banco, eh Buen setup Buen setup Le pongo 750 es, Se ve cómodo, eh Vamos con el mío Yo soy negro Qué asco Es que me estoy viendo y qué asco, boludo Me doy asco a mí mismo Soy la miseria A ver, yo les voy a comentar algo, ¿ok? Yo no me fijo En cómo Cómo está todo Yo estoy cómodo, estoy cómodo Si me veo incómodo, limpio, ordeno Acá hay olor a... Todo menos flores. esos de virgo? Estos son los de virgo, ¿eh, chicos? Poco se habla de los auris de virgo. ¿Y esos de virgo, <ríe> Hay pedo. Eso, mira ahí está. Bueno, les voy a contar la historia del monitor. Resulta que un día... Tengo un ventilador. Que miren, lo pueden escuchar. ¿Te gusta el ventilador, chicos? Con ese ventilador se va el olor a pedo, claro. ¿Por qué te pensás que el suelo de calor no tengo? Este es el culpable del... qué pasa acá tanto. Este hijo de puta es el culpable. Eh, ¿Este de quién es? Okay. Ah, ok. Sos un criminal. Es que... No, es que... No, es que... Es que estoy viendo... No, ya ni me da ganas de, de puntuarte. Porque. Sos un criminal. Y te voy a explicar por qué sos un criminal. Mis razones son... Uno. Tenés un teléfono de línea. Estamos en 2022. La puta que te parió. ¿Por qué tenés un teléfono de línea? Segundo. ¿Por qué... ¿Por qué, por qué tenés... El... El escritorio... En una esquina una esquina! una esquina! Tener el mouse más arriba que el teclado es lo más racista, racista que podés hacer. No, igual, hablando en serio. ¿Estás bien? De verdad te pregunto. Me gusta igual, ¿eh? Hablando completamente en serio, parece cómodo. Pero por favor que saque el teléfono de línea. Sacame el teléfono, por favor. Ah, no, para... No, no, no. Que lo usa para llamar delivery. ¿Entendés? De llama el llama delivery... Dice, hola sí, te pido dos de musa Y abre la ventana Y entra el delivery Y el chabón no tiene que hacer nada No tiene que bajar No tiene que, no tiene que sacarse los auriculares Es un genio Amigo, Es un genio Adiós Adiós No entiendo los parlantes tampoco Eran de decoración Están eh, hablando en serio, le pongo un 7. Le pongo un, un 7,25. Un pero, como tiene lo del delivery, le pongo un 8. Pero, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras de anime. Cada figura es menos 0,5 puntos. Y son 6, así que son 3 puntos menos. Así que 8, 7, 6, 5 puntos. 5, 6, 7, 8. Sí, 5 puntos. Más, eh, bueno, más no. Menos la foto de, de otro anime, que le resta un punto menos. Así que queda en 4 Está combinado. Entonces quedan 3,5. Muy bien, Facu muy bien. Felicitaciones por tus 3 puntos en, el, en los setups. Chicos, tienen los te apla aplaudan, chicos, no sean aburridos. Uy, la concha bien de mi madre y la reputa que me parió. Para... De los billetes. Muy bien, ¿eh? Mi primera pregunta es la siguiente ¿Eso es un infable? Este es un cubre -cama. Ok, le bajamos un punto La lámpara no encandila La lámpara, la lámpara La, la idea de la lámpara es que te encandile La idea es que... <risa> Se lo belisco La idea es que te encandile Lámpara de caballo Amigo, mirá lo que es eso Es una lámpara de un caballo, boluda Una lámpara de un caballo Y una llave allen Este, chico es Dios Para, para, para No, no, no Chicos, me tengo que ir Chicos no puedo, no puedo con lo que acabo de ver. El chabón no, no, el chabón no es suficiente tener una lámpara de caballo, sino que el hijo de puta tiene dos. No tiene una, tiene dos. Luego, el marginal elegante Ok, le bajamos otros dos puntos Chicos, Carlos tiene un amante Carlos tiene un amante Le está dando el coso de los dos corazones Carlos tiene un amante Tiene auriculares? No, no tiene auriculares O sea, usa estos adelante. Bien, eh, bien, banco Me gustaría saber por qué Ah, está la cama Ah, tenés la cama acá Qué triste, ¿no? Porque vos te acostás, mirás a tu, a tu izquierda y tenés los monitores de espalda Digo, me quiero ver un videito y me lo tengo que ver en el teléfono Me gusta mucho tu mouse De Aurus, bien Acá en este canal somos sponsor de Aurus Gracias Si me tengo que quedar algo con de este setup es el monitor, el mousepad Y tus dos lamparitas de caballo Le pongo un 7,8 El ganador, de, por ahora creo que Carlos puede, puede ser el ganador Que con esas lámparas, boludo Mirá lo que son esas lámparas de caballo, boludo Sí, ningún otro setup puede, puede llegar al punto de tener lámpara de caballo Carlos, te concedo el puesto al mejor setup de este server Carlos, te felicito, porque fuiste el, al mismo tiempo el más racista y el menos racista Tenés todo para ser racista, pero al mismo tiempo lo superpones con otras cosas que te hacen ser más racista todavía Y eso está bueno, ¿entendés? Te ganó el premio al menos racista No, al revés El premio al menos racista sería lo peor que te podés llevar del servidor El premio al menos racista ahora mismo lo tiene... Eh, este Mico, te ganaste el premio al menos realista. No Felicitaciones.